Okay, eh, Tada um, Este, eh, bueno, una actualización de los últimos días, otro entrada de como de diario, algo así. Um, <coughs> a ver, ¿qué pasó los últimos días? Eh, for, for, uh, por fin terminamos la mudanza de la oficina el, el miércoles. Aunque todavía queda un montón de cosas, eh, de asuntos pequeños por aquí por allá. Eh, la oficina del administrador, eh, la gente empezó a entrar. el baño hay problema, en el techo hay problema. Um, y se me acaban los cables uh, del Cat5 para conectar eh, los patch. Se mandé a ordenar y se demoró. Estaba pensando que um, debiera ordenar. Uh, uno de 100 dólares, o sea, debe tener uno de Ground Shipping, que es gratis, creo, o 10 dólares, o today day que eran 30 dólares y yo ahora estoy pensando, ah, tenía que haberlo anhelado por 30 dólares, pero, ya está el orden, este, um así que, en eso estuve, y no sé por qué me dio tanta, uh, tanto cansancio y tanto enojo el miércoles. El jueves estaba uh, súper debilitado físicamente, entonces vine al trabajo y dije, ah, ya me tengo que ir, porque, uh, ir a dormir porque me duele. Tenía aquí como el cuello frío y un poco de fiebre creo, o quizás solamente el cuello frío o algo así. Y, y dije, no no, está, no, no estoy bien, tengo que ir a descansar, así que... Un poco de trabajo el jueves a la mañana y fui a descansar como a las 3 Y hoy día y viernes también, lo mismo, vine a trabajo. Y lo raro es que después fui a descansar, entonces dormí como de las tres y media hasta las 6 o siete. Y um, después de después de dormir me estaba, estaba sintiendo bien descansado y ya, ya saludable y todo eso, entonces... Ahí grabé los dos videos <risa> Y los dos grabé videos y uh, estaba super up um, <coughs> Me fue como a dormir como a la una, creo y Después eh, la mañana de nuevo tenía este, uh, frío en el cuello y todo eso Y empecé, em, em, empecé a pensar, estoy estaré intercambiando mi usuario de trabajo Por mis horas de hobby en la noche Y por pues, no puedo trabajar o algo así Ah, Pero me preocupaba que no me sintiera bien porque tengo que ir al trabajo el sábado también um, uh, para hacerle el uh, setting de audio al, al screening de DACA. Ah, pongámoslo, pongámoslo. Ver, este, sí, este. Y... Come on, come on. A ver, Turio. No, oh. uh, no, no, no, no. no. Screen de DACA que vamos a poner dos documentales, uh, lo estamos haciendo en conjunto con este... Aquí está, en conjunto con um, varias organizaciones, SIU y todo eso, eh, en, en el SIU 1877 eh, lo vamos a hacer en una sala que es como casi como un storage parece y necesitamos proyectores eh, altoparlantes para 100 personas probablemente ante micrófono también, así que voy a tener que ir a ponerle el mixer el amp, el speakers y conectarlo con el computador y extensión para el proyector y todo eso así que um, por eso decidí descansar un poco uh, en la mañana um, ok, close uh, Y, y bueno, y hay todavía hay un montón de trabajo que continúa y, y tengo que probar el pollo y todo eso Así que hoy también dormí eh, Después de volver al trabajo Y traté de comer algo, algo caliente uh, pero A la diferencia de ayer, to todavía no me siento muy bien O sea, ojalá, bueno, creo que voy a tomar un poco de aspirina hoy día Y ojalá que eso ayude uh, A ver, ¿qué más? Uh, el grupo de chat eh, de, del aprendizaje del inglés y el coreano en que estoy decidió uh, tuvimos varias personas dejando el chat porque por el nivel de, de lo que había y eh, decidimos eh, ¿Cómo se dice eso separar separar el canal en el canal Shikukum y el canal normal. En el canal normal entonces invitamos a un montón de personas que habían dicho que no están, que le tenían, lo encontraban un poco solo que el canal fuera tan activo y tan uh, descensurado. Entonces ahora se unió, y ahora somos 20. Pero está ocurriendo lo que pensé que iba a pasar, que es um, la mayoría de la actividad está enfocando en el canal de los core members. Y um, hay gente que no se siente tan... Eh, están en casa con toda la gente nueva Entonces se comparte cosas interesantes Que no son nada ofensivos Pero son como más personal Solamente en el canal del, de los core members Y um, En el canal regular No hay tanta actividad O sea, quizás eso bueno oh, pff, Ponen lo mismo dos veces Que claro um, Ok eh, Ver. así que ya no es el canal donde la gente está hablando y todo eso y creo que en el futuro vamos a tener problemas problema de distinguir entre qué pertenece a qué canal y dependiendo del comentario que haga uno va a tener que cambi estar cambiando el canal va a ser como mucho trabajo así que no sé si va a funcionar bien esto pero veremos es un es un eh, es un intento eh, vale la pena tratarlo um, ¿Qué más? Uh, no sé si voy a poder hacer la sesión de mañana. O sea, estoy pensando, bueno, aunque me sienta mal, creo que igual puedo tratarse algo bien corto, como media hora. Uh, eh, sería mejor que no hacerlo completamente, ¿no? Um, <coughs> a la sesión de algo de, de mañana. Estaba pensando que. Um, hice una, un video de introducción anoche con toda la energía extra que tenía después de haber eh, pasándome dormido a la tarde hice una um, hice un video de introducción del canal y, y uh, sí está, está ah, no, es, no está perfecto pero creo que la primera, la primera vez que hice una, un video de introducción del canal sí que está bien lo único que um, estoy pensando es quizás tengo que hacerle un branding Ah, tengo muchas muchas preguntas que... Ah, o sea, una pregunta es... ¿Debería hacer un branding separado de mi nombre? Porque antes era como simplemente... El nombre del canal era mi nombre. Entonces, um, he visto otros canales... De otras personas que le están haciendo... Un branding separado entre su nombre... Y el nombre del canal. Pero en ese caso me pregunto... Eh, ¿Cuál es el URL? Veamos. Uno que vi era Fatia Isati. Esta persona... ¿Cuál es el url? Ah, el url es el nombre del branding. Hmm. Ah, okay. uh, así que no sé. Lo otro es, tengo demasiados proyectos que no están muy relacionados los unos al otro. O sea, tengo este video blog eh, que, que, lo, que lo trato en tres idiomas y también las clases del, clase del coreano, el Aigo. Um, y no estoy seguro, o sea, pensé hacer un canal separado para algo, pero dije, no sé qué tan largo va a ser este proyecto. Y si el proyecto solamente dura, que sé yo, tres meses, casi no vale la pena que tenga un canal separado. Es como que me... Me... me it... Uh, it thins away the viewership. So, um... Yeah, no sé... Y también uh, el proyecto nuevo que, va, que vamos a empezar El, el del uh, De la política de Corea En inglés Ese probablemente van a estar Haciendo un, un canal separado Probablemente porque es muy especializado Pero ese proyecto Tengo más duda de que si este Si, este, si el proyecto estará, uh, estará Será sustentable A largo plazo Entonces um, No sé Uh, así que uh, Todas esas son las dudas que tengo Sobre eh, los proyectos Y no sé por qué tengo tantos proyectos Cuando todavía tengo un montón de trabajo en el trabajo Y cuando voy a hacer el trabajo Tengo el trabajo en el, el trabajo El trabajo en la iglesia El trabajo En el, en el proyecto de blog uh, Que empezamos con, con el pastor Kim Así que uh, Um, otra cosa que me di cuenta Era que A ver si aquí YouTube. Tengo Ah, creo que esto ya lo dije en otro día Pero tengo un montón de videos Que necesito este um, eh, Un montón de videos Que necesito Que quiero mover O sea, tengo tengo 700 videos En, en mi cuenta personal A ver, ¿dónde está? ¿Dónde puedo ver? Aquí está. Entonces, tengo... A ver, ¿cuántos videos? 900 videos, de los cuales 700 este están publicados. Um, y... Uh, a ver... Casi la mitad de los videos son videos de la iglesia o del trabajo. Pero en ese entonces... La iglesia no tenía su canal propio de video Porque no teníamos una estrategia de, de Hacer un canal de video YouTube, Y poner todos los sermones Pero ahora sí, o sea, ahora eso pertenece allá Y, eh, y También en el trabajo No, no, no teníamos una estrategia de, de YouTube Y tampoco teníamos creo que, te, creo que tampoco teníamos Un canal de YouTube uh, Entonces um, Pero ahora sí Así que tengo, tengo que mandar todo esto a ese nuevo canal y es un montón de trabajo O sea, tengo que bajarlo, subirlo Y quiero eh, este Reformatear el, el título Para que quepa en el formato que tenemos en el, Que es el, el, la fecha El nombre y todo eso y en el playlist eh, No sé uh, así que Eso es A ver si Vamos a tratarse el logo del Aigo, del, del canal. Entonces, si hago el. Hacemos un branding del canal de YouTube como. Este. Oh, oh. Si hacemos un, un, un branding del canal de YouTube um, como Aigo, lo que estoy pensando es un Harmony. Harmony Gamma. Okay. Aquí. 등을 허리를 치면서, 아이고, 허리 아프다 이러시는. 자, 이렇게. 안안이 and, and, 아웃라인 and, pongo uh, como un outline blanco, and, and, and, and, en and, and, and, and, and, and, and, and, 왜, 왜, 왜. 할머니, 할머니는 했을 거지. 댕기머니 달고 뒤에다가. 이거 밑으로 보고 있고, 코가. 보여줘. 이렇게 집어야 된다, 지팡이를. 이렇게 집으시네. 음, 할머니한테, 음. 할머니 눈은 어떻게 그리지? 할머니들이 위에 보라색 많이 입지 않으시나요? 이런 보라색. 아, 이렇게 칠하기보다는 이렇게 칠하겠습니다. 이렇게. 이렇게 있고 치마는 회색. 입으시고 다리 좋아요 그럴듯하게 나왔네 나름대로 여기 뒤에 댕기머리 있고 그리고 말풍선은 이렇게 나오면 되나 Ay, Pero cuando hago es cuando convierto esta imagen en yo ¿cómo? creo que no va a ser tan claro el objeto, así que para convertir esto en, un, en, un en una imagen de vector vamos a estar más necesitamos estar más skill yeah. pero algo así, algo así. Entonces este branding, branding para el canal de YouTube, así que uh, coming soon.